¿Qué tal señores? Estamos desde la República Dominicana para presentarles a ustedes al Ford Mustang Mach-E versión GT o Gran Turismo. Vamos a conocer esta joya de la ingeniería de la marca Ford. Bueno señores, lo que tenemos aquí delante de nosotros es nada más y nada menos que el Ford Mustang Mach-E GT. Es una línea realmente interesante dentro de los vehículos electrificados y esta nueva carrera de los vehículos en la marca Ford. Este de aquí tiene una calificación de 9 puntos de 10 máximos posibles en Car and Driver. Significa inmediatamente que aunque siendo un vehículo recientemente introducido, es uno de los mejores de la clase, segmento y categoría. En esta ocasión estamos hablando de una configuración muy particular. Es la denominada GT o Gran Turismo. Significa que tiene una carrocería muy especial. Aparte tiene una identidad del de paquete GT, que es... Este alerón o spoiler hacia la parte de abajo se ve muy especial, bastante distintivo. Estas agallas o branquias con espacios para refrigerar nuestro esquema de discos que en este caso son enormes. Tenemos este caliper firmado por eh, Brembo y un sistema de frenos extraordinario. Obviamente necesitamos frenar a esta bestia. Ahora bien señores, en la parte frontal tenemos un esquema de luces hermosa dentro de la línea de este Ford, totalmente tecnologías LED, sensores activos, todo esto de aquí prolijo, obviamente no tenemos un motor térmico para refrigerar, sin embargo hacia la parte de abajo estas rendijas se abren para refrigerar puntos críticos como sistema de aire acondicionado y otro tipo de características, además refrigerar nuestro paquete de baterías tenemos aquí una pequeña cámara con ángulo de visión de 180 grados la cual se une y hace una versión 360 grados con las laterales y la de la parte trasera en esta ocasión estamos hablando de una versión blanco perlado la cual le da una identidad de colores bastante especial ahora, tenemos muchísima musculatura hacia este costado todo esto, obviamente aquí tenemos el espacio dual de carga con las reglamentaciones europeas y también configuraciones para este lado del mundo. Ahora bien, tenemos hacia este costado Mac e 4, Ford. Ford significa sistema de tracción hacia las cuatro ruedas de forma inteligente. La ventana es bastante achatada. Como pueden ver, se trata de un producto con una coeficiencia, una eficiencia aerodinámica bastante especial. Techo panorámico de cristal que llega hasta este costado. Y me, me gusta muchísimo cómo es la apertura de la puerta. Por ejemplo, sencillamente presiono aquí y la puerta sale. Tiene además este espacio para poder abrir la puerta. Sin embargo, tiene un diseño tan especial de tal manera que no genere ruido ni turbulencia aerodinámica. Así que no vamos a escuchar ruido gracias a este diseño particular en este caso. Como pueden ver, el que diseñó este vehículo pensó en absolutamente todo. Ahora, tiene bastante musculatura, muchísimo cuerpo. Esta parte de aquí hace parte de la familia GT. Estos colores negros de la familia GT. Una ventana tipo fastback hacia atrás y caderas amplias. Esto es lo que le da una identidad de gran turismo dentro del de segmento, clase y categoría. En ese orden de ideas todas las versiones serían denominadas llamadas GT sin embargo en este caso el paquete GT cuenta con características que identifican a este producto frente a una versión normal ahora rines o aros de 20 pulgadas aleación en aluminio y como les dije sistema de frenos firmados por Brembo ahora aquí en la parte trasera vamos a notar una identidad realmente preciosa dentro de esta categoría sistema o esquema de luces totalmente LED sensores activos sensores activos hasta los puntos ciegos y esta ventana, la cual le da una característica extraordinaria a este producto Ya que, aunque se trata de una versión pensada para la familia También es un producto cualificado como un vehículo performance Ahora, contamos con cámara de visión trasera, obviamente Y un espacio de baúl realmente grande, enorme Tenemos aquí el kit de pinchazos Room Flat y todo el paquete necesario para eh, despincharnos. No tenemos una llanta de repuesto llanta de refacción, por obvias razones. Eso es lo que dictamina la tecnología y me gusta muchísimo que de forma sencilla, fácil, dinámica, práctica, tenemos la facilidad de poder despincharnos. Ahora, podemos cerrar o cerrar desde acá o de forma manual. Obviamente, dejemos que la tecnología haga su trabajo. Hacia la parte de abajo tenemos un difusor de aire tiene un cierto tipo de, de diseño con movimiento y esto permite particularmente que el viento salga lo más rápido posible haciendo a este producto de aquí en uno de los vehículos más rápidos actualmente en el mundo, acelera de 0 a 100 en aproximadamente unos 3.9 segundos, esto significa que entra en el top 10 vehículos más rápidos actualmente en el planeta tierra bueno señores, hablemos en este momento de motorizaciones, obviamente no tenemos un motor térmico aquí, sino que en esta versión GT, sistema 4X o 4x4, all wheel drive, tenemos espacio de maletero, aquí aproximadamente unos 65 litros, pero por temas de costumbre les voy a hablar a ustedes de los motores desde esta posición tan particular. En este caso estamos acompañados de la versión GT, 480 caballos, 625 libras-pie de torque aproximadamente, son casi 900 Nm de torque, así que esta versión GT acelera de 0 a 100 en tan solo 3.5 segundos. Ahora bien, versiones más hacia abajo de esta GT están alrededor de los 266 y 300 caballos de potencia aproximadamente. Dependiendo del paquete de baterías, tienes una autonomía de alrededor de 320 hasta 515 kilómetros aproximadamente. Así que es uno de los vehículos eléctricos con una de las mejores autonomías, entregándote ese performance a la mano. Porque esto acelera, señores, como Dios manda. Bueno, señores, en este momento vamos a hablar de seguridad. Seguridad estructural de Ford. Me encanta muchísimo lo que hace Ford. Precisamente porque tropicaliza cada uno de sus vehículos y no importa que, se, que te encuentres en un mercado latino, te van a entregar lo mejor de su esquema de seguridad. En este caso es Copilot 360 Plus. 3, 360 Plus, ¿por qué? Por todo el sentido de esa palabra en cuestión. Tenemos detección de peatones, animales, ciclistas, detección de líneas en carril, centrado en la misma, cruz control crucero de forma adaptativa, visión o monitoreo de cámaras versión 360 grados. Plásticos aprovechables con memorias ¿Qué significa esto de plásticos con memorias? Estos plásticos a partir del año 2012 se convirtieron en estándares y reglamentaciones para mercados exigentes y aquí en el Ford Mustang Max y e versión GT también tenemos plásticos con memorias. Eso significa lo siguiente, si golpeas un peatón o un animal, estos plásticos se van a deformar para evitar precisamente dañar la integridad física de una persona o un animal. Ahora, por los costados tenemos sensores activos, eso significa inmediatamente que desde los puntos ciegos o puntos muertos vamos a tener integrado detección de Punto ciego y alerta de tráfico cruzado y alerta de tráfico cruzado hacia la parte trasera. Tenemos aquí nuestras cámaras que se unen para la visión 360. Hacia la parte del cristal tenemos detección de luz para esquema de luces automáticas altas o bajas. Y aparte limpia para brisas totalmente electrónicos o automatizados. Hacia los costados contamos con más sensores este esquema de luces hacia este costado, hacia este lado, precisamente reglamentaciones europeas y atrás un esquema de diseño increíble que no solamente evoca eso, buen diseño, sino que está pensado en forma estructural para que sea un vehículo sumamente seguro. Es más, en Estados Unidos WHS y NHTSA le dio mejor elegibilidad de compra en términos estructurales de seguridad, sobre sus competidores más directos. Así que el Ford Mustang Mach-E es una de las configuraciones más seguras que puedes comprar actualmente. Ya sabes, 9 puntos de 10 máximos posibles. Bueno, este vehículo de aquí definitivamente en la parte interior descresta, es bastante interesante. De hecho, los asientos están firmados por, por, por Ford Performance. Obviamente tenemos paletas hacia los costados y esto es para permanecer siempre centrado en una muy buena posición de conducción. Porque este vehículo en una curva te va a sacudir bastante. De hecho en línea recta, si lo pisas a fondo se siente como corcovea. Esto definitivamente es un caballo. Ahora bien, señores, tenemos un tipo de alcántara, microfibra dinámica hacia el centro de los asientos, un tipo de piel, se siente muy bien, de hecho el tacto. Tenemos estas butacas, me parece un estilo de diseño bastante minimalista, bastante delgadas y muy bien optimizado el espacio aquí. Tenemos unas 10, 12 vías de configuración 100% eléctrica y aquí adentro vamos a notar materiales muy específicos y especiales. De hecho eso es un tipo de alcántara, costuras, este diseño que realmente se ve increíble y estos vents de aire acondicionado totalmente planos directos y una pantalla multimedia de gran formato con SIM 4.0, nueva integración de la marca y colores corporativos frescos. Sistema de audio firmado por Van Annie Olusen, y eso significa que es uno de los mejores dentro de la industria de los vehículos. Ahora bien, tres memorias, tres posiciones de conducción. Tu mamá, tu suegra, tu nuera, el que quieras. Él detecta obviamente tu primer configuración y va a acomodar el asiento. Y se va a adaptar a cómo tú lo tienes eh, configurado o preconfigurado Tenemos esquema de carga rápida para teléfonos inteligentes Obviamente esquema de pantalla con Android Auto, Apple CarPlay Y una de las cosas que me gusta muchísimo Es la integración del diseño interior Espacios, espacios, espacios en las puertas Grandes espacios para las piernas Grandes espacios aquí en la guantera Un sistema de audio firmado hacia el centro Obviamente por Van y Olusenf Pero los centros y se escucha increíble otra integración que me encanta a mí personalmente es el clúster de instrumentos señores una pantalla totalmente virtual digital donde vamos a encontrar toda la información necesaria de este vehículo ahora bien el timón está forrado en piel con costuras hacia la parte de adentro configuraciones multimedia configuraciones de cruz control crucero adaptativo mandos o comandos por voz colgar contestar el teléfono y este pequeño sensor de aquí les voy a decir para qué sirve este pequeño sensor. Este sensor es capaz de leer tus ojos. Si te has descuidado de la carretera, él inmediatamente va a saber que tú estás mirando hacia otro lado y te va a alertar, te va a anunciar, te va a decir, ojo, tienes que mirar hacia el frente para que estés atento a lo que está sucediendo. Espejo retrovisor con tecnología electrocrómica. Tenemos aquí espacios para gafas. Y el techo panorámico de cristal es precioso dándole una habitabilidad a este vehículo realmente interesante, impresionante. Se ve bien. Tenemos sistema de parqueo en perpendicular y paralelo, obviamente esto de forma automatizada. Ford ya lo viene integrando de, desde modelos desde 2017, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Parking, reversa neutral drive y un modo L o un modo bajo. Tenemos estas configuraciones de diales. Y es una nueva entidad dentro de la familia de Port. Aquí está marcado GT, Gran Turismo. Y hacia la parte de adentro, un espacio aproximadamente de unos 15 litros. Definitivamente, señores, este es un vehículo sacado de otro planeta y un vehículo que está a otro nivel. Ahora bien, ustedes se preguntarán si ¿sí es un vehículo performance, es un vehículo de 5 ocupantes, pero ¿qué tal la segunda fila de asientos? Porque a fin de cuentas, cuando compramos un vehículo familiar, que a fin de cuentas también se, es un vehículo familiar, es cómo se sienten los espacios allí atrás, y pues vamos a eso. Bueno señores, ¿qué les cuento? Gracias al diseño de nuestras butacas, bastante ajustadas o achatadas, tenemos un espacio increíble hacia la parte de atrás de este vehículo mis piernas no pegan obviamente, tengo buen juego hacia la parte de abajo y buen juego aquí en la parte de arriba. No sé cómo lo integraron, pero lo integraron ya que esto normalmente para poder hacer esto se pierden unos 5 a 6 centímetros. Lo que puedo ver inmediatamente con la colocación de este vidrio techo panorámico fue que lo optimizaron poniéndolo lo más arriba posible de tal manera que tengamos muy buen juego en nuestro espacio para la cabeza, yo soy una persona que mide 1.85 y déjame decirte que puedo viajar muy cómodamente aquí obviamente es un carro 100% eléctrico, no tenemos un túnel de paso precisamente porque nuestros motores están ubicados tanto el eje delantero como el eje trasero, así que gracias a esa ausencia, la persona que va a viajar aquí en el centro va a ir realmente cómoda porque no tenemos algo aquí en el centro que nos va a estorbar al interior de este vehículo, contamos con conectividad puertos USB tipo A y tipo C de carga rápida y salidas de aire acondicionado hacia la parte trasera, la calidad de los materiales aquí atrás obviamente también es muy buena, de hecho nuestras ventanas están recubiertas con ese sándwich de cristales acústicos, de esta manera el ruido exterior no va a entrar a la cabina de nuestro Formosta mac -E. Ahora, todo el esquema está firmado por Van Olusef y la calidad de los materiales sigue siendo de la misma calidad que veíamos allá adelante. Otra cosa interesante, obviamente es un vehículo performance, pero está pensado para la familia y para las mascotas también. Por ejemplo, si un niño mete la mano por equivocación, por A o por Y, esto se va a devolver. Significa que tiene esta protección para los pequeños. Ahora, tenemos cinco cinturones de seguridad de 3 puntos, pretensionador, limitador de carga y estos son inerciales. Los de adelante se pueden ajustar en altura. Está firmado además por airbags por todos lados y como les dije, elegibilidad a mejor producto en seguridad dentro de la clase, segmento y categoría. ...por el mercado estadounidense según las normativas de WHS y el NHTSA. Así que los estándares de fabricación de este producto son realmente amplias. Además son aplicables para toda América Latina y más específicamente para el mercado aquí en Dominicana. Bueno señores, me voy para Colombia y quisiera llevarme uno de estos definitivamente. Un vehículo 100% eléctrico con cualidades realmente interesantes. No solo cuidas el medio ambiente, no solo cuidas tu bolsillo porque es más económico que cualquier vehículo a combustión interna. Sin embargo, no pierdes ese picante performance y espacio para toda tu familia. Si quieres algo más interesante que esto, no creo que puedas encontrar algo similar actualmente en el mercado. Con una aceleración bestial de 0 a 100 en tan solo 3.5 segundos, definitivamente tu familia le vas a sacar varias sonrisas. Esto fue el Ford Mustang Mach-E versión GT 2023. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión.